Buenos días vecinos y vecinas de Hurlingham. Estamos acá en la clínica Sagrado Corazón. Hoy es viernes. Hoy es viernes 6 de diciembre. Este, estamos con el señor Aragón eh, para que él nos actualice la información de este conflicto. que están en la mediación, así que entendemos que bueno, se va a comunicar lo que se pueda comunicar respetando la negociación. Buen día, ¿cómo andas? Hola, buenos días compañeros. Gracias siempre por estar, por acompañar a la gente por sobre todas las cosas. Y bueno, este, ayer, después de los últimos conflictos que tuvimos durante el día de la mañana, estas situaciones extremas que llegamos, claro. este, se llevó una, a entablar una mesa de diálogo para tratar de llegar a acordar... ¿En donde? ¿Allá en el sindicato sí, sí, ah. sí, fueron los representantes del establecimiento, eh, representantes gremiales, representantes de la asamblea, nos hicimos una reunión dentro del ámbito del sindicato, Perfecto. a las 4 de la tarde, Bien. y bueno, acordamos en principio presentarnos el lunes en el Ministerio de Trabajo, uh -huh. ellos van a llevar una propuesta concreta para resolver el conflicto de nuestros compañeros, tanto los despedidos, como los que no cobran los sueldos dentro del establecimiento, Bien. y, eh... Claro. ...nuevamente asamblea, consultaremos con los compañeros, y bueno, lo que se decidió acá es pasar un cuarto intermedio hasta el día lunes, claro. porque debido a que estas situaciones de conflicto que pueden generar violencia y todo este tipo de situaciones totalmente desagradables para todo el mundo, sí. eh, se decidió tomar esta medida acá con los compañeros en la asamblea. Bien, así uh -huh. que este, bueno, esperaremos, como siempre, lo mejor, que se sí. pueda resolver, que ustedes estén bien, que los empleados estén bien y que esto empiece a funcionar este, dentro de lo posible en la normalidad es lo que queremos todos. Sí, no, la idea es destrabar de el conflicto y por sobre todo resolver el problema de los compañeros que tenemos hoy con los 37 despidos, la falta de pago, estamos en una fecha crítica, estamos a 6 de diciembre, ya se viene navidad y bueno, la idea nuestra y la de los compañeros es tratar de resolver, no queremos pasar situaciones como las que estuvimos pasando Más ayer, bien. ni en el taller tampoco, eh, porque lamentablemente siempre lo que hay son de los que duelen, de sí, los que sí, menos sí, tienen. Menos, sí, eh. Entonces. Sí, entonces este, esto lo entendió la empresa y por ese motivo, fuera de todo el conflicto que se armó, se sentaron, tuvieron que sentarse, uno, lo quedó, no le quedó Pero de cualquier forma ellos ahora tienen que cumplir. No, porque la verdad que si no, las palabras, palabras son siempre muy lindas. Este, ahora tiene que, que cumplir, evidentemente del lado de la inmensa paciencia, del lado de los empleados, pero inmensa paciencia. Y ahora, bueno, este, esto es parte del. Del, del buen juego legal con el Ministerio de Trabajo, con los sindicatos sentados en una mesa charlando. Lo que hablamos ayer, la vida normal, gente normal. Esperemos que cumplan y que nosotros no tengamos que venir acá por esto, sino que, qué sé yo, un día vengamos a festejar algo de los empleados o algún logro del, del, este, del nosotón. Eh, muchas gracias por escucharnos, como siempre. Que tengan buen fin de semana.